Bueno, de estas cosas también le podemos preguntar a nuestro a, entrevistado a nuestro, que ya está sí, sí, en sí, sí. línea eh, y le contamos quién es. Él es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, se llama Lucas Tedesco, es un referente de esa organización que está en todo el país. Lucas, bueno, acá te saludamos Silvio Pérez, Nazario Ramos y quien te habla Germán Gonaldi. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No se escucha. A ver, ¿te escuchamos bajo? A ver. Ahí, ahí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿cómo, ¿cómo estás vos? ¿Estabas escuchando lo que veníamos acá un poco debatiendo con los compañeros? Mira, unos 30 segundos habré escuchado, escuché bromuro. Sí. Y nada, me, me da escalofrío la piel escuchar bromudo. Claro, porque estábamos hablando, viste el caso de, de la ciudad de La Plata, que hubo una intoxicación, o los vecinos se quejaron de que se intoxicaron acá en el, el barrio de Echeverry, cerca de La Plata, sobre por un productor que supuestamente habría eh, echado más, más agrotóxicos, fitosanitarios de lo que correspondía. Entonces estábamos hablando, debatiendo sobre eso, y bueno, eh, y sabemos que la UTT tiene otro modelo, bueno, que... Por eso también te llamábamos y queríamos hablar contigo. Sí, a ver, eh, algo que, que nosotros siempre decimos eh, con el tema de, de los agrotóxicos y el modelo de producción quintera, digo, de la mano de las grandes multinacionales, que, que nada, que nos van imponiendo el paquete tecnológico. Y la Argentina es un país que no casi no tiene regulaciones en ese sentido. Hoy más de. 800 pesticidas en la Argentina que están prohibidos en el mundo, se sigue vendiendo, el bromuro que está, que está prohibido digo, se sigue vendiendo y como vos decías, hay contaminación y bueno y hay que lamentar a veces también eh, víctimas humanas, no eh, directa o indirectamente a través del uso de estos pesticidas. Nosotros venimos promulgando la, la agroecología también como una forma de, de pensar en, en nuestro país, en la economía, pensar en la, en la soberanía, en la soberanía alimentaria, pensar en que nosotros tenemos que producir alimentos de, de forma sustentable, digo, porque siempre eh, esto, cuando se habla de de prácticas responsables o, o prácticas eh, con, con agentes fitosanitarios, qué sé yo, para nosotros es, es, de alguna manera es una forma de de enmascarar toda una situación que se viene arrastrando de hace muchísimos años y que la Argentina sigue siendo laboratorio eh, a ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Con ese, con ese modelo de, de... Ah, el avance del modelo agroexportador, el avance de las grandes multinacionales sobre el territorio y que, y que no es que atraviesa solamente a los grandes productores de soja, Sino que, eh, nada, también a los pequeños productores que son los que producimos los alimentos en nuestro país. no Entonces, eh, cuando hablamos de agroecología, hablamos también de que eh, en esta situación de, de, de gran inflación, donde, como siempre decimos, los, los insumos están dolarizados, la agroecología también es una, una salida económica, eh, porque, bueno, porque aprendimos a producir nuestros propios insumos con lo que tenemos en la quinta, con lo que tenemos en el campo, ya sea bosta, ceniza, bueno nada, eh, ajo, urines de ortiga, de, de cebolla eh, y otros, eh, bueno nada, con eso nosotros podemos de alguna manera descalzar la producción del dólar, ¿no? Que siempre decimos producimos en dólares y vendemos y vendemos en pesos, ¿no? Esa, uh -huh. esa es realmente lo que el pequeño productor en la Argentina eh, durante los últimos años, eh, de alguna manera, está atado a esa ecuación y obviamente que lo que lo que viene sucediendo es que cada vez eh, hay menos productores y no solo hablando de productores futiartícolas, ¿no? Hablando también de, de los pequeños tambos familiares, hablando de los, de los productores de cerdos que tienen que comprar maíz o soja para producir y, bueno, nada, por esta... Por, este, por estas grandes eh, empresas multinacionales, eh, por, el, por, por el modelo agroexportador, hoy pagamos estos insumos, estas semillas, maíz y soja, a precio dólar y es muy difícil poder sostener eh, nuestra producción de esta manera. ¿no? Entonces, la agroecología eh, no solo es producir sano, no solo es no contaminar la tierra, no solo es eh, poder pensar... Eh, de alguna manera, cómo reconstruir la, la sabiduría ancestral que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras la tienen a, a través de generaciones y generaciones, sino que también es una salida económica y hay que empezar a practicarla porque es real y no y no se produce menos, no se produce la misma cantidad y con el tiempo no solo la misma cantidad, sino que también eh, se recupera la tierra eh, y de a poco vamos, vamos produciendo mejor. Quizás al principio para un productor que está eh, acostumbrado a usar el, los paquetes tecnológicos y los pesticidas, la agroecología le va a demandar un poco más de trabajo, eh, pero con el tiempo va a tener sus frutos. Y después que va a tener más de más de 40 y hasta te puedo decir un 60% más de, más de plata en su bolsillo, porque eso es lo que lo que va a dejar de gastar en, en la semillería si empieza a producir sus propias semillas. Eh, y, y si empieza a producir sus bioinsumos, va a dejar de, de nada de gastar en la, en la, en la química. ¿no? Lucas, eh, bueno para eso lo que estás contando, también es importante acceder a la tierra, porque la gran mayoría, sobre todo en los cordones eh, periurbanos, pero también en... en en el interior, ¿no? hay productores que no acceden a la propiedad de la tierra o a cualquier tipo de propiedad, ya sea individual, colectiva, eso eso quizás una discusión aparte. Ustedes han presentado varias veces ya eh, una ley en el Congreso para acceder a la tierra, y inclusive hace un par de semanas creo que hicieron un verdurazo también para concientizar sobre eso. Eh, ¿Hay respuestas? ¿Cómo, cómo ven el, el, el panorama a nivel de, de, del Congreso, de la política para que eso en, en algún momento suceda? Mirá, la verdad que, que la situación está compleja en general. El, digamos, vemos un, un congreso realmente en disputa, ¿no? Con muchas tensiones y obviamente que, que lo que nos encontramos también es una situación económica inflacionaria donde hay un gobierno que viene, que arrancó hablando, ¿no? El gobierno de Fernández arrancó hablando de soberanía alimentaria, arrancó hablando de... De agroecología, eh, de, nada, de empezar a apoyar a los pequeños productores, que para nosotros eh, digo es, es el camino, pero al mismo tiempo, nada al principio el, el parecía que avanzaba, ¿no? Lo primero que nos puso contento era: bueno, parecía que avanzábamos sobre la posibilidad de que Vicentín esté en manos del Estado, que pueda ser una herramienta. Que colabore para, para construir otra lógica. Bueno, eso no pasó. Después presentamos la ley de acceso a la tierra, ya por ya por cuarta vez. El año pasado que fue presentada ya la tercera vez, perdimos estado parlamentario eh, y había avanzado en las tres comisiones. Iba a pasar al Senado. Y bueno, en estas eh, diferencias internas del frente de todos, eh, nos encontramos que no, que no, que la ley no avanzó. Y bueno, como decía, para el Estado parlamentario, ahora otra vez la ley la, la levanta Cecilia Moró. Eh, esperemos, bueno, que no sea simplemente levantar y, y darle la posibilidad que la ley sea otra vez tratada, pero que se trate y no solo que se trate y que sea aprobada, sino que también tenga tenga presupuesto, ¿no? Porque muchas veces pasa que justamente con todo lo que venimos promulgando desde, desde el campesinado en la Argentina y las diferentes leyes, desde bueno la agricultura familiar en, en general eh, ah, nos encontramos con, con que la leche avanza pero después no, no hay dinero para para hacerlas reales, no entonces esta ley de acceso a la tierra que básicamente lo que plantea es que el Estado a través del gobierno a través de, de, de un fondo fiduciario donde el propio gobierno sea garante, los pequeños productores podamos acceder ...a un crédito, a un crédito blando... ...para poder pagar a 20, o 30 años... ...como, digo, no es una locura... Digo, ...hoy está el Procrear... ...que es para la clase media y un poco más... ...que pueda acceder a un terreno... ...y a construirse su vivienda... ...nosotros pedimos algo así para compararlo... ...con un Procre -tierra, ¿no? Algo que tenga una definición... ...una política justamente pensada... En, en ...hacia nuestro sector... Al, ...al sector que produce los alimentos cosa que la Argentina no tiene una política pensada en la distribución de la tierra, todo lo contrario, lo que venimos viendo, y en ese sentido, cuando vos me preguntabas qué expectativa tenía, bueno, yo te digo, la verdad no tengo mucha expectativa porque eh, venimos viendo los últimos anuncios de, de masa, era, bueno, nos vamos a sentar con la mesa de enlace porque es un país que produce, o sea, y no están no están mirando al campo a los, a los productores, a los campesinos, a las campesinas de nuestro país, que producimos los alimentos. Creo que, que es un grave error, creo que el gobierno estratégicamente debería sentarse, más allá que nos recibió el, el presidente el año pasado, eh, debería sentarse, no solo recibirnos para charlar, sino sentarse con las organizaciones campesinas y diagramar un, un camino, digo, de construcción de soberanía, porque es lo que estamos planteando. No, no estamos diciendo mañana que no se siembre más hoja, no estamos diciendo que mañana le saquen la tierra a la gente que tiene muchas hectáreas no, simplemente lo que estamos diciendo es que con las herramientas que tiene el Estado con las posibilidades que tiene el gobierno, nosotros creemos que tranquilamente podemos avanzar porque de hecho, a ver, la UTT lo viene haciendo, venimos construyendo alternativas sin esperar a ningún gobierno, nuestros almacenes nuestros mercados eh, agroecológicos mayoristas, nuestros mercados de productos cooperativos, que articulamos con más de 100 cooperativas en todo el país. digo Todo eso lo venimos haciendo, nuestras colonias agroecológicas de asesoramiento urbano, demostrando que en los municipios, en el conurbano, en los segundos, terceros, cuartos cordones de las grandes ciudades se puede producir alimentos rebajar costos. Eh, bueno, estas colonias que ahora estamos avanzando en, en diferentes municipios, ya estamos en, en Duján, en Jaurey, en Castelli, en Tapalqué ahora en Cañuelas, con un acuerdo muy importante con el Sindicato de Desmata, eh, armando colonias para que los productores, como vos decías, que no pueden acceder a la tierra, hoy puedan acceder a la tierra eh, a través de estas colonias que digo son un ejemplo. Después nuestras biofábricas en todo el país, produciendo insumos. Digo, nosotros no somos el Estado, somos mil familias dentro de, de, de la UTT, en 18 provincias de nuestro país. No somos el Estado, necesitamos políticas públicas, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos diciendo hay que pensar un país, hay que construir alternativas y hay que generar un equilibrio entre la especulación del sector concentrado del campo, el sector eh, del sojero, el sector agroexportador, el sector de eh, nada, que hoy viene carterizando el alimento de la Argentina. Bueno, el Estado, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque... Porque el, nosotros vivimos, comida, o sea, si no comemos, no vivimos eh, y necesitamos el alimento. Hoy no puede ser que la única ecuación sea eh, pensar eh, simplemente en generar beneficios o tranquilizar mercados sin pensar en el en nuestro, ¿no? en, nosotros, en el mercado interno, en el consumo de alimentos. Por eso la ley de acceso a la tierra, que vuelvo a decir, ya va por cuarta vez eh, presentada, Esperemos que este año tenga, tenga alguna repercusión y si no, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, que es seguir construyendo la alternativa más allá de los gobiernos y también visibilizar a los campesinos de a las campesinas, a los agricultores, no a los quinteros, tantos quinteros que hay en todo lo que es el cinturón hortícola de la Plata Varela Verazategui, eh, que son un ejemplo de trabajo diario, que demuestran que más allá de las condiciones y de no acceder a la tierra siguen produciendo alimentos. Bueno, y también es una complejidad esto de no acceder a la tierra, no es solamente quiero tener mi tierra, también tiene que ver con la calidad de los alimentos. Un productor con, con, con la tierra propia puede planificar su vida, genera arraigo, eh, puede plantar un árbol frutal y, y saber que lo puede esperar y que el dueño de la tierra no lo va a echar, porque también los contratos son precarios, no que no esté... Que no esté a la merced de las políticas de, de los gobiernos municipales como el de La Plata, que, que nada, que trata de avanzar ahora poniendo impuestos caros, porque claro, el objetivo hoy es que toda la zona quintera en algún momento sean barrios privados. Y ¿Qué está es haciendo, pasando, Lucas. ¿no? Te comento que lo que es abasto, bueno, Romero casi ya no tiene. Eh, sí. sobre lo que es abasto ahora el avance muy fuerte en el sector inmobiliario claro. de los últimos años, la verdad que impresionante eh, más allá de todo eso, no, sabemos nosotros todos los, todos los programas recordamos a la gente cómo, cuál es la política que está llevando a cabo el municipal acá la gran preocupación mía hoy en día es lo que está pasando sobre el agua tanto, sí. tanto en Berazategui como acá en La Plata con del intento de intervención municipal por el tema del uso de agua de pozo para el riesgo, eh, la cual es algo gravísimo para mi gusto porque sin agua el productor no puede no, claro. producir, no no y la, y ahora que están con el tema están preocupándose si si se si se contaminan las napas y todo esto, que está muy bien que se preocupen pero digo, a mí la verdad que me, me llama poderosamente la atención que ahora estén tan preocupados por eso, eh, por eso. Están primero recaudando, después tratando de que los productores se vayan y así generando una situación de quienes son dueños de una o dos hectáreas eh, terminen vendiendo porque no porque no no no va a terminar eh, eh, conviviendo para ningún productor. Porque esto tiene que ver con una política de descampenización, que es lo que se viene haciendo en los últimos años brutalmente, ¿no? Después se quejan, eh, escuchamos en la tele, en, los, en cualquier programa o noticiero, de, se quejan de los planes, se quejan de, de que... Bueno, y todas las poblaciones que viven en los barrios marginales, vos te pones a rascar un poco, y la mayoría, la mayoría, si no fue su papá, fue su abuelo, su abuela, o vienen de algunas de las provincias de nuestro país, pero fueron campesinos y campesinas. Entonces, toda esta, toda esta política de descampenización lo que no genera es trabajo, ju justamente genera nichos para sectores que son que se ven beneficiados eh, con esta no política, de alguna manera, porque sí igual es política del Estado, si deja que avancen los sectores privados eh, por, por sobre los intereses del pueblo, está claro que hay una política. Por más que nosotros no, la ve, no esté anunciada está claro que hay una intención de dejar avanzar y eso tiene que ver con los sectores de poder y eso tiene que ver con una lógica de un Estado que no participa en la regulación de nada no entonces la preocupación de nuestra organización de, de la UCT es en general qué es lo que viene sucediendo en todos lados en Santiago el Estero nos sacan a los compañeros y a las compañeras que vienen hace, viven hace 200 años en la tierra llega de repente un empresario consigue los papeles y se tienen que ir, bueno, ahí está la organización luchando, eh, garantizando los derechos de los campesinos y las campesinas, pero cuesta, en el Chaco pasa lo mismo, en Formosa pasa lo mismo, justamente en esas tres provincias, son las tres provincias que más deforestación eh, en la historia de nuestro país tuvieron en los últimos años, y no estamos hablando solamente del gobierno de, de, de Macri neoliberal, estamos hablando de un gobierno que de, de alguna manera anunció eh, que era parte de un frente y que iba a tener una política por lo menos progresista, y nos estamos dando cuenta que las únicas políticas que, que, que anuncian tienen muchísimo que ver con, con políticas de derecha conservadora y que llevan al, al país a una situación en donde tenemos la economía totalmente dolarizada. Por eso, eh, ¿cómo no vas a estar preocupado si, si te sacan el agua? Sí, por lo único que... Hola, se cortó. A ver, vamos a tratar de, de restablecer la comunicación. Debe estar en el campo, él vive en, en San Vicente, en la zona rural de San Vicente, creo que es Doncelar por ahí. Y bueno, estaba viendo yo esta semana eh, eh, que... Eh, a ver, ahí estamos llamando. Eh, que Lucas participó de una... Eh, él comentó algo de Santiago del Estero, eh, que hace, hace un par de meses, creo que en mayo fue, eh, a él lo metieron preso a él, a Lucas podía defender un, un desalojo que querían hacer sobre un campesino que también estuvo preso y le quería preguntar sobre eso pero bueno eh, él, eh, eh, él como que está haciendo mucho hincapié en eh, no solo en lo productivo sino mucho en lo político es que que... todo atraviesa todo uh -huh. hoy en día la discusión más grande que estamos dando es la importancia política que tiene el sector porque al no haber política pública para seguir sosteniendo y de, de, ante esta crisis que estamos atravesando, eh, cualquier golpe que reciba el productor es letal. Y como decía Lucas, eh, yo te digo, más del 50% de la gente que está viviendo en los barrios, por ejemplo, eh, cercanía a la zona productiva, lo que es Abasto, Romero, Echeverry, son todos gente que eran quinteros. Uh -huh. Más del 50% eran gente que te venían trabajando ahí como peones o... Eh, venías alquilando un pedacito de tierra que no pudo sostenerla. Uh -huh. Ahí lo tenemos a Lucas. Eh, eh, bueno, escuchaste lo, lo que veníamos hablando. Vos eh. Eh, eh, les comentaba también que vos estuviste defendiendo una familia o, o un, unas, unas familias en Santiago del Estero, creo que fue en el mes de mayo. Estuviste preso dos días y, y el productor seguía preso. ¿Cómo, cómo está esa, esa situación? Que se, por lo que comentás vos, es, se repite en varios eh, lugares del país. Sí, la, es esto, ¿no? Es esto eh, que uno no... La verdad que le cuesta creer, porque... Eh, a ver, lo que hicimos fue movilizar ahí en el departamento de Figueroa en Santiago del Estero, lo que hicimos fue movilizar a, eh, hacia la ruta, la ruta 5, para que liberaran al, al, al compañero Suárez, eh, uh -huh. que estaba preso, que es de la comunidad Tonocoté, que son... Hay una parte de la comunidad que articula con la UTT, uh -huh. una comunidad originaria, que, como decía antes, viene hace 200 años. Ahí. De repente viene un empresario, les alambra, y tenés a una fiscal y a un juez de Santiago del Estero defendiendo al empresario que nadie lo conoce, no, ni siquiera es del lugar, porque, a ver, ni siquiera tiene papeles, de repente aparece con papeles que, digo que cualquiera los puede conseguir, pero está claro que la justicia... Eh, apoya a, a, a, esto, a estos tipos porque hay una convivencia entre el Poder Judicial, el político, ¿no?, eh, en general. Y bueno, estuvimos ahí haciendo una movilización y ahí nos reprimieron brutalmente, varios compañeros y compañeras estuvieron hospitalizados, yo estuve detenido también dos días, eh, y la verdad es que queda que mucha tristeza, después en, en el Chaco lo mismo, un compañero... El productor, el ganadero del impenetrable chaqueño, de la fidelidad, que tienen los papeles, son son eh, 25 familias que tienen los papeles de la tierra, ya no estamos diciendo que vienen hace 200 años y no tienen papeles, estoy diciendo que tienen los papeles de la tierra, de repente le hacen los papeles de la tierra a dos hermanos que son empresarios, los hermanos Polenta Ruti, que o oh, casualidad son los que tienen la concesión de la BTD en el Chaco, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que favor, por favor se paga. Después de las elecciones que hubo, eh, hubo mucho conflicto de tierra. ¿Por qué? Porque los gobernadores pagan, le pagan a los empresarios, que ponen la, la platita para la campaña, se la pagan con tierra, con los campesinos o los pueblos originarios adentro. Bueno, a la semana de nuestro reclamo y de ir a visitar a las familias porque... Nosotros también, donde hay una situación, por más de que la familia no sea de, de nuestra organización, donde hay una situación de violencia y la familia se comunica con nosotros, tratamos de acompañar y tratamos de estar en lo posible. Pero bueno, nada, ahí estas esta familias sí eran, se sumaron a la UTT y, y nada, al, al poco tiempo lo encartelan a Ezequiel, a uno de los referentes eh, productor de ahí de la zona, de la zona de la Fidelidad, el impenetrable Chaco. Eh, y bueno, hoy estamos en, en negociaciones eh, hablando tanto con el gobernador como en el Instituto de Colonización y Tierra y con el Instituto de, de, de Bosque lo, lo terrible de todo esto es que tanto el Instituto de Colonización y Tierra los que estaban antes, vamos a ver ahora los que vienen ahora trabajan para el empresariado. Lo, el Instituto de bosques es el que pone los camiones para sacar la madera del desmonte. O sea, es total, es, es total todo al revés. Entonces, hay una desesperación por quienes eh, vamos construyendo conciencia, porque nos vamos dando cuenta de que cada vez esto se reproduce más y que no hay mucha difusión de estas situaciones si no es porque las organizaciones eh, tratamos de visibilizarlo ¿Y Entonces, ¿Vos crees que, que la UTT sí. ha crecido justamente para confrontar todo este tipo de injusticias de, de, de manejos y de políticos eh, que, que por eso es el, el no, no sé si éxito es la palabra pero eh, eh, la UTT ha crecido mucho porque justamente representa al campesinado en, en, el, en nuestro país Ya. Si, si nuestra organización, si no está para eso, la verdad, ¿para qué, no? Porque no somos parte de ningún partido político, eh, si bien eh, no somos parte de ningún partido, sí articulamos y sí, obviamente, gestionamos, como con cualquier gobierno, que eso no quiere decir que dejemos de hacer o de pensar o organizarnos de la manera que nos hizo organizarnos de un principio, ¿no? No, po podemos haber construido un montón de cosas, pero todo lo que construimos nos tiene que dar más espalda para justamente para confrontar estas situaciones desiguales, injustas, que nos pone, obviamente que nos preocupa mucho, ustedes sabrán que hace eh, ya casi tres años nos mataron a un compañero en Tucumán, en La Tala, Alceta González, también un compañero con dos hectáreas, de repente un ex policía, que eh, matonea a los productores de ahí, les saca la tierra y la alquila para soja. Eh, nada, sin mediar palabra, le metió dos tiros en el pecho a nuestro compañero. Y nosotros, o sea, y en la historia de nuestro pueblo, en la historia del de campesinado eh, de la Argentina, y hablo de campesinado más que agricultura familiar, porque creo que el campesinado, la, la, la palabra denota, eh, digo, un sentido más político, más histórico, y lo han tratado de desaparecer, ¿no? Por eso, cuando los medios de comunicación hablan del campo, justamente te muestran la, la exposición rural y no te están mostrando una quinta en, en, en el pato, digo, por, por decir. Sino que te muestran a, a la vaca peinada con un medallón en el pecho que vale que vale 5 millones de dólares. Pero bueno, esa, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Y creo que la... Digo, básicamente la el desafío de, de, de nuestra organización es seguir visibilizando el campesinado, reconstruir la historia del campesinado, eh, siguiendo disputando, pero digo, no disputando, porque, porque a ver, unos son más verdes y los otros son más marrones. Disputando un sentido que es para construir un, un país con, con justicia, con, con cambio social, como decimos, y con tierra para quien la trabaja, ¿no? Es, es, es para nosotros la... la la bandera de nuestra organización y después eh, seguiremos seguiremos eh, sumando familias campesinas seguiremos sumando eh, productores y productoras que se quieran que se quieran sumar pero digo, en, en, en la única condición es ir construyendo un camino para todos no acá no hay no hay especulaciones ni hay elecciones dentro de dos años ni nosotros estamos a, estamos armando y, y sumando compañero y compañera de la organización para después regalárselo a un partido político o hacer campaña. Sí, muchas veces, obviamente, nos nos promulgamos en contra de los gobiernos neoliberales. Para nosotros el límite. Después, eh, obviamente, cada uno puede elegir eh, lo que tenga ganas de elegir y, de hecho, cuando el productor, el campesino o la campesina, se suma al UTT, no le preguntamos a quién vota. El camino de, de la reconstrucción política y el camino de, de recuperar la historia de, de nuestro sector eh, lo vamos lo vamos haciendo de a poco y después el compañero y compañera se dará cuenta cuáles cuál son los intereses que hacen que vive que vivan en el día a día sin saber si mañana están o no están en el mismo lugar. Eso es, es a través de un trabajo profundo y muy grande, pero bueno, eh, sí creo que, que el sostenernos como organización por el... En el tiempo siempre decimos la organización es para todo, para siempre más allá de estemos nosotros no estarán nuestros hijos nuestros nietos la organización tiene que estar es un, es una responsabilidad que hemos asumido ya hace más de 10 años Lucas eh, Nazario te habla sí ahí um, yo te voy a te voy a bajar al al territorio de vuelta de la plata sí. Eh, vos decías que te daba eh, escalofríos cuando escuchaste la palabra que yo mencioné, eh, bromuro. Eh, sí. Todavía no sabemos si era eso o no, pero es verdad lo que vos decís, da escalofríos nombrar esa palabra. Así que por eso te digo, esto me parece a mí que eh, lo que nosotros estamos tratando de, de, de informar es lo que sabemos. No sabemos lo positivamente, si fue o no fue. Por eso puse yo esa palabra, que está prohibido ese claro. ese, ese maldito bromuro, ¿no? Sí, sí bueno, porque para, vuelvo a decir, acá la, la, el problema no es del pequeño productor, no es del campesino, porque muchas veces no, lo que pasa es que usan veneno de más y entonces ahí tiene que haber un control y que usen el veneno que dice en el envase. Y ¿no? Pero no, es una mentira, es, no, el productor no es el culpable. Acá si no hay una política de regulación y de control a quién. Y no vas a ir a controlar quinta por quinta, tenés que ir a controlar a quienes producen los venenos que por lo menos ya, ya dijimos que están prohibidos. Y lo que no están prohibidos, bueno, habrá que dar el debate y ver, digo, la cantidad de cáncer. La otra vez hicimos un filiazo en el Garraham, eh, acompañando a, a los profesionales de la salud del Garraham. Eh, y presentamos ese día en el, en el hospital, presentamos un informe junto con, con los profesionales del hospital sobre eh, nada, las, las, las condiciones de salud que generaba el uso de eh, de pesticidas en, en, en diferentes zonas de nuestro país. Y la verdad es que es terrible. Vos, cuando cuando escuchás que, que aumentó más de más de 800% los problemas de, de asma en niños y niñas, en, en nuestro país, en problemas de la piel, y sobre todo en zonas, eh, obviamente, que son zonas de producción de soja, eh, maíz, eh, trigo y, y girasol. Eh, en, en Córdoba se duplicaron los casos, los casos de cáncer, en niños, en niñas. Entonces, digo, el, la diversidad y, y la salud, la diversidad de, de, de la naturaleza está desapareciendo. Ya estamos hablando de que... De que ya en, en algunas zonas no hay más liebres, por ejemplo, o que o que ya no se encuentra determinado pájaro. Bueno, todo eso tiene que ver... Imaginémonos, si esto le produce a los animales, imaginémonos a las personas y después la contaminación, ahí sí, del agua, de la tierra. Bueno, y no lo estamos diciendo nosotros porque porque estamos en contra de las, de las empresas multinacionales, porque tenemos una visión... Eh, digo no sé naif de la realidad sino porque lo, lo vemos los hechos en nuestros cuerpos lo que lo que lo que está sucediendo con este modelo y, y el bromuro el bromuro es parte de eso y debería haber una regulación puedo decir no es responsabilidad del pequeño productor no Lucas, la es, no la es. Eh, solamente una consulta más te quería hacer eh, de mi parte eh, hace cuántos años que trabajas con el sector y si alguna vez has escuchado que ha habido algún allanamiento en las agroquímicas. No, no. No, no, nunca. Allanamiento en agroquímica, no, jamás. Yo no, la verdad, si ustedes escucharon, me pone contento. Yo la verdad que no, nunca, nunca. nunca. Y después eh, que venimos dentro de... laburando, eh, militando, eh, construyendo... Eh, la UTT ya hace casi 12 años, yo estoy hace 10 años, eh, vengo más del palo de la producción de chanchos, nosotros vivimos en San Vicente, en un pueblo llamado Oncelari, y ahí eh, producíamos eh, lechones, ¿no? Ahora eh, tenemos una planta de alimento balanceado, estamos todos en un proceso, un desafío muy grande de poder producir nuestro propio insumo, o sea, el maíz y las hojas eh, agroecológicos, estamos ahí hablando con, con, con varias personas que nos están ofreciendo digo, algunas cuestiones más técnicas, sí, nosotros si bien nuestro nuestro consultorio que se llama Agroecológico, se llama Coteco, consultorio técnico popular, no, no, no incorporamos técnicos que vienen de las universidades, sí articulamos, como articulamos con el INTA, con SENATA, pero digo quienes promulgan la agroecología a través de los promotores y promotoras de agroecología, es a través de nuestra Secretaría de Producción y Agroecología y desde el área de, de Cotepo, como te decía. Eh, bueno, con ellos, con algunos técnicos eh, de, de, nuestra, de nuestra organización y con otros estamos viendo la posibilidad, eh, compañeros y compañeras que están en el INTA, estamos viendo la posibilidad también de, de articular, ya hicimos una primera siembra con, con maíz, que trajimos de Tucumán, acá en San Vicente, pero bueno, por, por diferentes cuestiones eh, no lo pudimos cosechar eh, eh, de la manera que esperábamos, pero pero bueno, siempre haciendo el ejercicio eh, con lo que tiene que ver con con ir eh, generando esto, ¿no? Soberanía, independencia, y este desde hace 12 años y yo 10 años de la organización que vengo ah, acompañando si querés, eh, el proceso. Lucas, eh, bueno, tenemos que ir cerrando, pero te, te hacemos la última pregunta y te convocamos para, para otra oportunidad porque hay muchas cosas. Inclusive, si querés, algún día andás por La Plata, también podés venirte un viernes acá al estudio bueno. con, con todo gusto. Eh, vale. Ustedes, Vos decías las, las colonias, los almacenes. Eh, al público urbano que nos escucha quizás acá en la ciudad de La Plata también le interesa cómo acceder a esos almacenes, dónde están ubicados, qué productos están eh, ustedes comercializando allí eh, explica un poquito el sistema eh, a ver y, y para ver que, para, para saber la gente qué, qué es lo que puede consumir ¿no? que sea agroecológico sí primero contarles que todo fue un, un desafío el poder tener nuestros propios almacenes porque siempre de alguna manera me hicieron creer que no que no podíamos ¿no? que no que eso es para para otros y nosotros nos dimos cuenta que está ah, bien al principio repartíamos bolsones en bicicleta o con la camioneta de nosotros eh, y así empezamos y con los años a nos animamos a abrir ese, el primer almacén que fue acá en Domselar, un almacén de campo después eh, abrimos eh, un almacén ahí en en, en Grande que ahora lo cerramos después eh, tenemos bueno, un almacén en La Plata almacén en San Vicente almacén en, tenemos nuestro mercado mayorista de productos cooperativos en, en, ahí en Avellaneda el, en Sarambí y después tenemos el mercado mayorista eh, agroecológico eh, en Avellaneda ahí en Doctud, eh, y bueno, y diferentes almacenes también en otras provincias ahora estamos abriendo dos almacenes más en capital uno justo, justo en frente del abasto y otro, eh, ahí en el barrio de Almagro, eh, almacenes nuevo digo, y, ¿y quiénes se ven beneficiados? ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué armamos una estructura de comercialización si somos una organización de campesinos y campesinas? Tamberos, chancheros, como decimos chancheras, digo, productores de pollo, de huevo, quinteros, eh, productores de verdura de frutas... Eh, bueno, ¿y para qué armamos una, una una estructura comercial? Bueno, para que no nos pongan mal, el intermediario siempre es el que gana, el intermediario es el que de verdad labura menos y nosotros laburamos más. Digo, mm -hmm. ahora estamos por abrir nuestra propia fábrica de musarela también acá en Doncelar, donde tenemos nuestra propia fábrica de alimentos balanceados. Bueno, todas esas cosas están en manos de los productores. Las ganancias se reparten y se piensan, obviamente, estratégicamente, para poder seguir sosteniendo la estructura y generar trabajo. Los precios de, de, de la verdura y de la fruta se construyen con el productor y la productora, o sea, en una mesa con compañero y compañera. No es que alguien viene y dice, che, sabes qué? La UTT te paga el tomate tanto. No, es un, un lugar donde nos sentamos, donde construimos, donde construimos el precio y el compañero y compañera, obviamente, que tiene que estar contento, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué armamos una estructura de comercialización? Si no es para eso. Entonces, uh -huh. obviamente que en el medio... Eh, hay un montón de grises que todo el tiempo estamos tratando de, de, de perfeccionar y de ser más parecido a lo que inicialmente pensamos. Pero es un, des, un desafío constante, y ni te digo con inflación, y ni te digo digo con todas la, las situaciones que, que vienen pasando en general, pero el objetivo de una estructura comercial es para eso el cliente el, el consumidor, como siempre decimos, tanto el productor como el consumidor, Nunca fuimos formadores de precios, creo que llegó el momento de que podamos ir demostrando que eso es posible y eh, pueden acceder a nuestros almacenes a través de almacenes UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, eh, y ahí va a salir la lista de los nodos. También articulamos con otros almacenes que se llaman almacenes soberanos, que de alguna manera lo, lo que hacemos nosotros es llevar nuestras producciones a otros almacenes, ya tienen una estructura, que, que son ellos los que los que manejan eh, la administración de esos almacenes, pero nosotros también eh, llevamos nuestras frutas y verduras. Bueno, eh, entrando a la página de, de la UTT, eh, UTT comercialización, UTT almacenes, eh, o UTT nodos, o UTT mercados, con cualquiera de esas palabras pueden acceder a, a, a ver las direcciones y buscar a ver qué ¿Qué que le queda más cerca a, a la vecina, al oyente, a los oyenta que están escuchando para poder acceder eh, nada, a nuestras producciones ¿no? agroecológicas, a nuestras producciones soberanas? Y también, como decía antes, la posibilidad de comprar un aceite que no es el aceite Vicentín, eh, comprar un azúcar que no es el azúcar de Desma, eh, poder mm. comprar eh, alimentos también de cooperativas que hace más de 100 años que están en la Argentina y que vienen sobreviviendo. Entonces, nada, que son parte de la economía, de nuestra de nuestra economía eh, nacional, y que, bueno, vuelvo a decir, a falta de, de un Estado eh, que trabaje, a falta de un Estado que se tome se en serio las cosas, digo, nosotros seguimos construyendo, y bueno, nada, muchísimas cuestiones, pues vienen canastos de compañeros y compañeras, huichí, com, que vienen de, de del Chaco, traemos leña no de desmonte, traemos leña seca, leña muerta, como le dicen los compañeros, que es a través de la recolección en el monte de esa leña que se ha caído, que es mucho mejor que la cortada, tiene muchísimas más calorías. Digo, hacemos todo un trabajo, bueno, la miel de nuestros compañeros y compañeras, Santiago del Estero, en todo el país que producen que producen miel, bueno, eso es algo que venimos construyendo hace muchos años y que eh, está, está nada para que quien quiera pueda acceder a, a esta producción bien Lucas eh, bueno, eh, gracias por, por atendernos eh, eh, vuelvo a repetirte, está el micrófono abierto cuando quieras comunicar algo si mandar a, alguna actividad, alguna cosa que haya que comunicar, est estamos abiertos y si no, esperamos acá o hablaremos por teléfono, y eh, también esperamos que, que la UTT siga creciendo y siga representando al campesinado, como decís vos eh, porque creo que también es necesario y que, y que sean autónomos del estado, esto es también muy importante. Eh, te agradecemos mucho y no, nos vemos la, nos hablamos o nos vemos la próxima. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muy bien. Un, un abrazo grande a la distancia. Igualmente, Che, un placer y gracias por darnos el espacio, que siempre está bueno poder llegar a los oyentes a las oyentes Así que los agradecidos somos nosotros, nosotras, cuando quieran estamos y estamos en contacto. Gracias. pasaba el Lucas Tedesco, un referente Dirigente de la Unión Trabajadores de la Tierra eh, Un referente a nivel nacional De la UTT Bueno, ahora lo que pasaron son 11 minutos cordones. La voz, la voz de, lo, de que lo que no, que no, se, no se ve tu herencia y tu raíz.